¿Qué tal, tribu? Bienvenidos a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Estamos de vuelta, estoy tan contenta, no sabéis cómo os he echado de menos. Y para celebrarlo me he comprado un detallito, luego os lo enseño. Ahora nos vamos con Sara a Galicia, que ha estado en la Feira das Mil Flores. Bueno, estoy en un paso maravilloso a 30 kilómetros de Santiago, como veis, lleno de verde, aire fresco, sol. Y os voy a presentar a Carlos, que es el organizador de todo este evento. Muy buenas, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? A ver, yo quiero que me cuentes un poquito qué es lo que vas a organizar aquí hoy. Eh, bueno, estamos pasando unas jornadas canábicas en un pazo, como veis, señorial del siglo XVIII, espectacular. Sí, eh, maravilloso, eh, maravilloso el sitio. Y, y con un día que acompaña, porque aquí en Galicia sí. no suele hacer este tiempo, la verdad. Sí, no me lo voy a creer y, así, ¿eh? Porque... Y, y nosotros, bueno, firmemente creemos en la cultura canábica, por eso tenemos unas charlas por la mañana cojonudas eh, sobre hacer unas cremas, legalidad canábica, incluso están las mujeres canábicas también, etc. Y después por la tarde, como podéis ver por aquí, mucha música, mucho DJ, mucho rigging, mucho ambiente jamaicano y, y nada, por la noche da, eh, da hasta las 4 o 5 de la mañana. ¿Habéis algunas charlas también? ¿Tú eh, has dado una? Sí, una charla sobre sobre cremas, sobre le, eh, digamos, le, la acción de los cannabinoides a través de la epidermis, ¿no? que es bestial, y todo esto es la antesala de una copa, la Copa cannábica Galega, Galician Cup, Copa de las Mil Flores, que estamos proyectándola para el año que viene, para ver si podemos traer a, a toda la gente que se quiera acercar de la península, claro. hoy bueno, estoy aquí maravilloso, me habéis atendido muy bien además, el sitio es precioso, como veis, me he quedado hasta descalza y todo para sentir todo este sitio, que es precioso, sí, muchas gracias. Eh, Gracias, así que vamos a ver. Bueno, cobadonga, acabó de estar con esta magnífica mujer que ha dicho. Que unos... acaban de asaltar. <risas> ha recitado Muy unos poemas preciosos a favor de la mujer. Hablaba ensimismada, deteniéndose en los detalles, los gestos, las voces y el silencio petrificado. Girones de espanto y disparate penden olvidados de un balcón en Corren juntas las tres, ella y las niñas, hacia el mar. Hoy hubo una de las conferencias hizo hace una pregunta al público de que si la queríamos que la marihuana era ilegal, o legal o ilegal, pero no es así. O sea, es si yo ahora digo que pongo la mano aquí sobre la tierra y digo si esto es legal o no que yo lo utilice. ¿Legal qué? ¿Qué es lo legal? Claro, al fin y al cabo es una planta. Exactamente, ahí lo acabas de decir, digo, pero pues si son plantas, esto es una hierba y aquello es una maría y aquello es una margarita. Y desde luego esto, si es legal, pues sí, sí. Es, que, es que es mío, pertenezco a esto. Desde qué justicia, desde qué legalidad nos estamos planteando esto. Y ahora mismo tenemos aquí reunidas la gente del mundo asociativo y la gente sensibilizada con el tema. Mirad qué bonito. Y cuéntame, ¿cómo está la situación por Galicia? Bueno, yo creo que últimamente va evolucionando muy rápido, la verdad es que en los últimos años es exponencial el crecimiento de asociaciones nuevas y bueno, con una aceptación muy buena, yo creo que los socios están encantados y, y poco a poco avanzando, sí. ¿Lo estáis organizando de alguna forma con las instituciones o algo? No, en un, por el momento no. Eh, por el momento está creando la Federación Gallega de Asociaciones y a partir de ahí crearemos grupos de trabajo, imagino, pues para ir integrando el, el asociacionismo el canábico dentro de lo que es el, las instituciones de, de cada pues, ciudad o cada localidad en que se encuentre cada club. Soy Germán de Weekend, hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Yo quiero que me cuentes lo que estás haciendo aquí, que tiene una pinta... Mira, pues hoy hemos venido con unos cócteles que tienen un toquecito canábico para unir un poco el mundo de la coctelería con el mundo del cannabis. Y lo que vamos a hacer ahora es un mango Kush que lleva una base de mango con un poquitito de azúcar. Ahora echamos un poquitito de ron tostado. Después vamos a servir también un zumo multifrutas y lo vamos a terminar con una espuma canábica que realizamos con terpenos. Es que tengo que decir que la he probado y está, vamos, deliciosa. Estás de fresas y jengibre. Cuéntame, y el weekend viene en dos semanas, ¿no? Sí, estamos aquí precisamente por eso, promocionándonos a última hora para dar, traer más público. Este año hemos tirado por la propuesta musical, vamos a traer a Rapsus Clay, Ganja Family, Cuerto Cultivo, Agarolo. Lo hacemos dos días, agrandamos un día también porque hicimos un pacto con Duzmingos, que es un colectivo musical que Madrid está pegando muy bien de fuerte, y bueno, pues creemos que era la mejor manera de, de aportar un granito de arena al mundo del cannabis. Volver aquí a la Feira de las Mil Flores... <risa> Y hacer la costelería cannabis. Coda. Muy bien, muy bien. Ahora terminamos con un poquito de naranja deshidratada para darle un poquito de color al cóctel. Un jueguecito por aquí y luego con las pajitas ya para poder beber la espuma y el cóctel a la vez. Ahí tiene, caballero. Pues mirad qué nebulizador de agua de CBD de Canapreso más chulo me he comprado. Es lo más. Usa tecnología por ultrasonidos a una frecuencia de vibración de 130 kHz y atomiza las partículas a un tamaño de 2,5 a 5 micrones sin necesidad de calor, combustión ni químicos, la forma más limpia de inhalar CBD. Como veis es súper fácil de usar, le pones la boquilla, lo enciendes y listo. Cuando se acaba la batería, pues tan fácil como recargarlo con un cable USB. ¡Qué maravilla el Air Pro Plus Mes Nebulizer! De canapreso, con agua de CBD. La forma más pura y segura de inhalar CBD. Y recordad, la próxima semana publicamos un nuevo Marihuana News, el 72. Con un montón de consejos de cultivo, los mejores reportajes y toda la actualidad canábica. No olvidéis de visitar nuestra web. Acabamos por hoy, pero Marihuana Now vuelve la semana que viene. Como siempre, dadle al me gusta y compartidnos. Buenos humos y hasta pronto.